Solo deja de mentir, llevo dos años en este juego y todo se torna gris. Estoy bajo la lluvia pensando en ti, sabiendo que no sos pa' mí. Mírame, gimente una vez más. Vos estás conmigo y no sabes por qué lo estás. Necesita una auténtica colona. Y vos juntos. Y yo y mi alma se desprende. Se apaga la luz y el fuego entre los se enciende. Dice que no me ama y me besa. te entiende? Yo aferrado y tú jugando. El que se enamora pierde. Amarrado a ti, solo para ti, chica. Y me hiciste para tenerme así. En tu fuego cae la tentación nueva. Ahora sufro consecuencia de lo que cometí. De lo que cometí. De lo que cometí. De lo que cometí. Diciendo que como vos no hay ninguna Que cuando me necesites me busques sin duda alguna Mírame a la cara y bésame bajo la lluvia Mi ótica culona solo mira anime No me animaste Mírame y dime la verdad Vos estás conmigo solo para lastimar Necesitaba una gotica culona Y vos, un trapstar Y no entiendo por qué me desperdicias Yo no sé qué dar, yo estoy pa' vos Y no te puedo amar Chica mírame, soy un fuckboy O un rockstar, no sé quién soy Mírame, decime la verdad Vos estás conmigo y no sabes la verdad Necesitaba una botita culona Y vos, un rockstar Vos estás conmigo y no sabes nada. Yo no sé qué dar Yo estoy con vos y no te puedo amar Chica, mírame, soy un fuckboy O un rockstar, no sé quién soy